Bueno, acá vemos el nuevo modelo de procesador de tres bandas de, de la línea Micro Plus de Maffer Electronics. En este caso posee búmetros horizontales que giran en sentido contrario. La compresión es perfecta, la calidad de audio así como también la separación del estéreo, bueno, es una calidad imperdible. Eh, y tenemos el beneficio aquí dentro de tener lo que es la parte del codificador estéreo ¿sí? que está homologada por la Comisión Nacional de Comunicaciones, por la CNC posee fuente partida, en este caso en vez de transformador ya más adelantado con dos fuentes switching independientes, con funcionamiento independiente esto quiere decir que tenemos un gran ahorro de consumo de energía tenemos control en la salida y en este caso también lo estamos estamos probando directamente desde la salida a la entrada con una pequeñita carga fantasma en la salida del excitador con un equipo de 50 vatios también de la Línea MicroPlus de Maffer. las dos entradas son a través de Canon balanceado podemos ver, a ver si podemos mostrar la parte tenemos dos entradas de Canon, tengan en cuenta que esto es a manera de prueba acá no hay mucha, mucha ciencia, tiene canal izquierdo, canal derecho la salida, el, control, el volumen de control de salida en encendido y bueno, y entrada por el interlock de 220. La calidad de este equipo realmente es bárbara, es espectacular. Cero ruido al aire, no hay soplido. Y bueno, ya en calidad superior a esto, siempre manteniéndolo dentro de la línea de Master. Bueno, como les iba comentando, esto tiene una excelente calidad de audio, una muy buena separación en estéreo, canal izquierdo, canal derecho. Eh, y superior a esto, en calidad, lo más parecido a un Orban es dentro de la línea Maffer de MicroPlus, es la línea Avania ¿Dónde pueden conseguir esto? Bueno, esto lo pueden conseguir a través eh, de la página web FM31Equipos.com ¿sí? o agregándose a el Facebook de Simius Insanus SRL Simius Insanus SRL, le dan clic en Me Gusta bueno ahí se van a contestar todos, se hacen envíos a todas partes del país ya vamos a ir demostrando uno a uno el desarme, el despiece, cómo son los componentes, cómo están divididos los componentes, tengan en cuenta que la calidad de audio de esto está tomado directamente, a ver si la cámara puede enfocar, de una PC de prueba, que es esta que se encuentra acá, ¿sí? con una placa, lo que en el barro le llamamos una placa de medio pelo. Eh, la separación y la calidad de audio de esto es totalmente increíble. Así que muy bueno, muy recomendable el equipo. De a poquito vamos a ir subiendo más información a la web acerca de procesadores de audio, codificadores estéreos, eh, procesadores de audio de 5 bandas, excitadores, potencias lineales.